Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Y hoy os traigo Minecraft, actualización 1.18.10 de Minecraft Aquí tenemos, vale, vamos a leer primero Hasta aquí la nueva actualización de Minecraft En esta ocasión os traeremos todo un cargamento de mejoras de jugabilidad Y más de un centenar de correcciones de errores A tú, si tiene bu. Así que hay para dar y vender Repasemos los aspectos más destacados de la actualización Se ha añadido el patrón de estandarte de esfera vale ni idea. He hecho yo muchos estandartes. Los goles de hierro muestran ahora diferentes grados de agrietamiento en función de su salud. Vale. Se han actualizado varias texturas para que coincidan con la Java Edition. Las ranas y renacuajos cuentan ahora con nuevas características experimentales, gran cantidad de colección de errores y cambios de paridad. Para ver el registro de cambios completo, visita acá a A partir de hoy, puedes descargar gratis el nuevo mapa de carreras de Puma. Esto incluye una ciudad, un enclave ártico Y una jungla inspirada en Puma Ahí lo tenemos Minecraft Sprint y Puma Skin Pack Vamos a desbloquearlo Continuamos Y aquí lo tenemos, ¿vale? Con etiquetas ya y todo Esto ha cambiado un poquillo, ¿eh? He actualizado aquí el Minecraft Y parece un poquillo diferente Y más cositas Vale. Ahí el vídeo que no lo puedo poner. está divertido, saltar, rápido, hielo. Jugador, minijuego, carrera. Vale. Nuevos zapatos. los nuevos zapatos y... Estate listo para la carrera en Minecraft. Puma. Sí, sí, ahí hay una... Un acuerdo con Puma y a Las zapatillas y todo eso Nada, la ciudad, la jungla y el ártico Mantenga con tus amigos Vamos a ver de nuevo Ah, o... O lucha contra el reloj, ¿vale? Tres únicos niveles 24 skins de Puma Del block de sesión. Pues nada, vamos a descargarlo Aquí lo tenemos gratis Y vamos a ver Acabamos de comprarlo. Genial. Un saludito para todos. Especial para los nuevos suscriptores. Espero que se diviertan. Así que vamos a ver. Venga. Otra vez. Ahí. Cargando contenido. Esperemos que nos vaya bien. He visto que estaba este Así que lo traemos en primicia Y muy bien Esto suele tardar poco Depende de, de lo que pese En el mundo A ver si le importa Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí <ríe> Hay que animarlo Venga, venga, no te pares. Perfecto. Vale. Podríamos ver la tienda o lo que sea, pero bueno. Y. Y lo de los trajes también. Pero bueno, vamos a ir creándolo, yo creo. Vale, mezcla X, Puma, Sprindas. Vamos a ver. Ahora sí eso nos cambiamos de skin A ver si quiere Aquí lo tenemos Normalmente no le suelo desbloquear la, Las opciones, ¿vale? Lo pongo tal como lo traen los desarrolladores los programadores Aventura, pacífico Así que venga, paquete de recursos Pues nada A crear Aquí estamos Vamos a verlo a ver qué tal está esto de las carreras, que puede estar bien no sé qué os parecerá, vamos a verlo generando terreno vamos ahí, esto es lo peor <ríe> el terreno Mira ahí los, los acantilados que nos han hecho nuevos Cave and Cleese. o Clive Cuevas y acantilados Bueno, estamos por aquí, vale Aquí lo tenemos en Puma <ríe> Y tendremos, esto parece la tienda, esto parece la tienda de Puma Extra, vale Ojo, eh, los Power Up Las zapatillas Aquí las tenéis Las zapatillas, <ríe> creo yo <ríe> coleccionable aquí la marca de Puma, ¿vale? Ahí una interrogación. Ah, mira. Podemos ir a la carrera de la jungla, la de la ciudad o la del Ártico, ¿vale? Y luego vamos a ver el skin que tengo, tengo el de coleguita este. Así podemos cambiar de skin o algo, ¿no? Vamos a ver el vestidor. No habían dicho ahí que ¿Ya teníamos algo? Diferencia entre el personaje y el aspecto clásico Personaje personalizado, pieza a pieza Personaliza tu personaje quemando el cuerpo, la boca, el pelo, la ropa y mucho más Vale Y luego el aspecto clásico Un aspecto de cuerpo entero que se pone al personaje Será el skin completo Los aspectos clásicos no se pueden modificar pieza a pieza También puedes importar el aspecto de cuerpo entero que has creado o descargado Muy bien Y de pingüino, de, de polito, de robot Vale Aceptamos, venga. no, me lo han quitado todo. Me han quitado todos los personajes. Muy buenas. me deja cambiar. A ver. Ah, que estoy ahí abajo. Vale, vale, tengo por aquí uno. El ninja es el único que me han dejado este. <ríe> Otros me lo han quitado todo. Bueno, pues editamos, vamos a ver. Vale, de cuerpo y estilo, ¿no? A ver. No, esto no. Es clásicos. Venga, vamos a buscarlo Ahí. Venga, estos son los que yo tengo. Tengo un montón. ¿Este es que tengo? Introducción. Ah, bueno. Tengo a la derecha para ver cómo queda en tu personaje. Esto, es los amigos primaverales. La mitología nórdica. Vale, a ver si encontramos... A este, ¿no? El de... El de Puma. Se va un poquito lento esto, pero bueno. Aerodinámico, ver más. Nuevo 2021, ya pasó. Vamos a ver. Un poquito lento esto. Año nuevo lunar del buey, también pasó. Blojea. carrera de nuevo, Boa, Castillo. Centro de entrenamiento, constructores y biomas disfraz escalofriante, el cuerpo humano, el fanil legendario, el en el rante, en flor escuadrón dinamita, feria de cala, cangrejo bueno, vamos a ver si sale ya me alento esto venga, si encuentro a lo buen fin Aquí lo tenemos. Por fin lo hemos encontrado. No, ¿cuántos skins tenemos? De verdecito, de gris. 24 aspectos y un mundo. Cooper, este es Cooper. A ver. No veo tampoco así ninguno que me guste mucho. Este es el normal, ¿vale? El de ben... Yo creo que me voy a poner ese mismo. Creo, ¿eh? El de las chicas, ¿vale? El de las charlas. A ver. Estos son todas chicas, ¿no? Estas otras chicas, ¿no? Esto es la pinta. Harry, ¿no? Un chico. Pelo verde y marrón. Este mismo, Harry. Este, venga, me equipamos aquí a bandolero. Equipado ya, ahí lo tenemos. Harry, <risa> venga, volvemos para atrás. Ok, lo tenemos. Ahí está. Y venga, vamos a ver aquí. ¿Esto qué? Nos manda aquí, selecciona el área Que tú quieres jugar Dios, me ha mandado solo, ¿eh? Vamos a ver esto cómo va Una ruta, posible. selección los extra Va aquí Los extra que nos cuestan 15 monedas Aquí los coleccionables Los trofeos, ¿vale? Bueno, lo que hace es enseñarnos aquí un poquito esto Muy bien si ganamos alguna carrerita o algo, ¿no? Vamos para la jungla o algo ¿O Que no sé cuál será la más fácil ni... ni la más difícil Bien, pues estamos aquí en la jungla Vamos a ver pues. ¿Cómo, cómo empieza esto No tengo ni idea unos 30 segundos allí Aquí Se va construyendo todo Tiempo 3, 2, 1 Vamos a saltar o algo ha pasado? Por un muro. ¿Me estás contando? ¡Ah! No hemos caído ahí. Me he quedado ahí todo. No sé por dónde tengo ahí. ¡Ojo! ¿Eso qué es? ¡Eh, chavalillo! ¿Eso será algún bono o algo, eh? Tú cogiendo moneda o no? ¿La he cogido toda? queda una? Esto no sé lo que es, eh. A ver, oh, dos, lo he perdido. Es fuego, creo. Bueno, así aprendemos a jugar un poquillo. <ríe> Venga, más para allá. Vamos, ¿cómo corremos, eh? Hemos planeado tela. Odio oh, la lava. ¡Ostras, ¿cómo corremos? Venga, a ver si podemos abatir tiempo, que no creo, porque no hemos quedado ahí, no hemos tenido una salida muy chunga. Bueno, bueno, bueno. Saltito. ¡Odio! ¡Oh, ¡La lava! ¡La lava! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Espero que no salgo ya de aquí. ¡Uy! Pero dame algo, chaval. ¡Hostia! ¡Que se otra vez la lava! ¡Maldición! A ver cómo sale. Estamos aquí lava. ¡Lava! Ahí. A ver aquí <risa> Bueno, está divertido esto Vamos a hacer esta cosa de malo Pero bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Ojito con la lava Pero este mundo es muy grande, ¿no? Aquí no quito vida ¡Ojo! ¡Qué que yo hasta las titas! ¿Esto qué Eh, por aquí te ven ahí. Creo que esto me daba... ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Y otro. ¡Ojo! ¿Cómo me coge eso, tío? ¡Qué mal! En el parkour. Venga. ¿Qué pasa? ¿No ha dado? Creo que nos daba uno ahí. A ver si con las moneditas podemos comprar algo. A ver, tío, ¿qué hay ahí? A lo mejor otro camino. No sí. Otro camino, pero bueno, yo cojo moneditas ya que estamos. <ríe> ¡Vámonos! ¿Tenemos potencia o qué? Creo que había que dejarlo pulsado o algo. Vamos a ver. Este que corremos más. <ríe> Dios, ¡Qué grande el mundo este, no? la jungla. ¡Llegamos! ¡Llegamos! 30 y no oh, ¿Cuándo se acaba esto? <ríe> 341. Al final. Bueno. 336 allí. Vale, vale. Dificilillo, ¿eh? Esto. Hemos visto ahí un el platanito, ¿vale? Por eso me he parado a coger cositas. cuido el platanito, ¿vale? Hay que coger más cositas. Jungle Store, Urban Store, Score, que perdón Y Jungle Store Bueno A ver si podremos comprar algo con las monedas 37 monedas tengo, está bien, ¿no? Vamos a ver Ya podía haber alguien por aquí, por la tienda de Puma <ríe> No contratan a nadie, las de Puma y una interrogación y ya está. Hombre, un NPC por aquí que me venda camiseta o algo. Gorilla <ríe> o algo. Esto se puede comprar. ¿Qué pasa? Aceleración, máxima velocidad. Ah. Ahí, ahí. Máxima velocidad. Aquí otro de aceleración. Multiplicador de monedas. Puede estar bien también. Para que nos dé más moneditas. Ahí. Me quedan 16. Aceleración muy buena. Fuerza. Agilidad. Venga, más... Vamos a dar aquí un poquito más velocidad. Ahí, ya no tengo más Me lo he gastado todo Ahí en los power up Ok Yo iría otra vez a la jungla, a ver Vale Pero bueno, si queréis yo... Esto no sé si se puede comprar O qué Vale No tenemos nada <ríe> Nada no de construir Es de hacer carreritas, vale y cogiendo cositas Venga, si queréis yo enseño otra Vamos a la ciudad así eso Vale, puede estar bien También compra comprar zapatillas nuevas O algo, no sé Tampoco la ropa nos han Comido mucho la cabeza, ¿eh? <ríe> bueno, a las techas Okay Ok, vamos a la ciudad A ver qué podemos hacer por aquí a ver si se me da mejor. Porque vaya tela. <ríe> Venga. Con unos 50, sí. Vamos a hacer lo menos 5 minutos por ahí. Vamos a ver, escalera. Venga. No tengo muy claro lo de los power Esto que nos da. Ok. 3, 2, 1. Me va a pillar el tranvía. Venga, esperamos que se cree el mundo Ahí Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, bandolero! esto son los regalitos, ¿A esto A ver me toca El tranvía ¡Corre! Ahí, ahí, ahí Vamos un poquito más rápido Venga, a ver lo que nos da Power up Viene el tranvía Vamos, monedita, monedita Y objetos, a ver si podemos coger por ahí alguno que veamos Vale Pero corre ¡Ay, el tranvía! <ríe> Tener cuidado con las líneas esta. <ríe> corre, corre Adelante el tranvía Ya no Ahí que viene ¡Ojo! ¡Puedo volar! ¡Ay, ay! ¡Que me he chocado con el árbol! Creo que es súper salto pegado ¡Corre! ¡Que vamos! Lentillo Ahora Toque un cono bien Supongo En el lobby Pero ¡Corre, chiquillo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ojo, un super salto, tío. Pero corre... En el tranvía que me va a atropellar. ¡Ay! Que me ha atrapado de montar? <ríe> Me ha atrapado el tranvía. ¡Vamos! ¡Ay, qué! ¡Low, tío! ¡Ay! Otra vez se me va. ¡Uf! ¡Qué quiere? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Sarte! Oh. <risa> ¡Ostras, qué chungo los tranvías, ¿no? ¡Oh, peta! Más cinco, bien Corre, que no nos pille el tranvía Ahora, ahora va corriendo Ahí tenemos que aprovechar estos sprint ¡Hola! Bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí. Ya no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Ya, tío, estoy perdido un poco, ¿eh? Estoy perdido. ¡Ay, ay, ay! Que viene. No, por aquí saltamos la otra vez. Me he perdido yo aquí, te la marinera, ¿eh? No sé qué ha pasado. Me va a pillar otra vez el tranvía Me ha despistado tela o el salto o algo Pero corre Ahí, hombre Tres minutos A ver si sigo bien las señales. eh No sé qué ha pasado como ha dado ahí una vuelta muy tonta El tranvía me ha dejado descolocado Que te disparado Venga, 37 moneditas Por aquí, por aquí ¿Y ver qué Vale, entramos a la obra esta o algo Venga Ojo Ojo El parkour <ríe> Ojo el parkour Ay, ay, que me caí Con las velocidades Me he caído, me he caído En la obra ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para allá, para allá. A Al lo hay algo ahí en el edificio, ¿eh? Seguro. ¿La mina? Cuatro minutos ya. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Y ojete o qué? Venga. Zapatilla ya está Venga, corre, corre. Corre, bandolero. El puente, el puente, el puente. No sé yo ni para dónde voy. Vale, vale. Mamma mía. Está guapo, eh. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡El fuego! <ríe> Que salgo ardiendo. Vale. A ver si corre un poquito más. ¿A dónde? ¿Para dónde? Por aquí, por aquí. Venga. Vamos a ver porque ya no me da esto. power-up. Salto. Hmm. Hay que estar atentos a los power. Hay que aprendérselo. Vale. Ah, si llegamos a meta ya, ¿no? <ríe> 64 monedas, bueno. Uf. Vamos. Ahora para allá. Venga, la meta, la meta. Vamos, vamos, vamos. Estamos aquí ya. Toma. Uf. 5.54, decía, esta ahí va a ser complicada la del urban. Pero bueno. Ok. Tenemos 68 moneditas, ¿eh? Esto estaría muy bien también. La extra, pero bueno, de momento no tenemos ninguno. Tenemos moneditas, nos vamos a comprar ahí. Ya va el platanito. El platanito no creo yo que sirva para pa nada. Es simplemente coleccionarlo y ya está. Vale. Nada. Ah, mira, y el cono que hemos cogido. Perfecto. Aquí de, del urban. Eh, pues nada, vamos a, a darnos ahí más potencia. Power up. Chance también. Ese estaría muy bien la oportunidad del power up. Vamos a dar un poquito más cerca. No quiere. Con la máxima velocidad, aceleración también mola. Creo que la... Bien, al tier 2. Perfecto. Hemos subido, ahora nos pide 10 monedas. Pues venga, a ver si subimos aceleración. Toma ahí. Al tier 2 también la aceleración. Yo creo que muy bien. Nos quedan 19. Realidad, fuerza. A ver si lo... Eh. Faltan dos rayitas Pero bueno, muy bien Y vamos a por el... La del hielo, la del ártico Vamos por la última Esta va a ser complicadilla, eh Me lo estoy temiendo Vale, aquí las zapatillas, las camisetas Vámonos Al ártico Aquí con los pingüinos Y demás Venga, uff, las cuevitas. <ríe> y el hielito, barato. Ya ready. Tres, dos, uno. ¡Ya! Vámonos. ¿Cómo corremos ahora, eh? A ver si algún objeto o algo que veamos. Aunque a esta velocidad. ¡Corre! Ahí. ¡Hielo! Ha dado algo de hielo, no sé ¿Qué servirá esto? ¡Ojo! ¿Para dónde? Por allí ¡Ay, ay, ay! Vale Creo que es por aquí, ¿eh? Me ha quedado aquí un poquito bloqueado Vale Venga, vamos entrando cositas A ver qué nos da sí, No sé lo que hay tío Un avión o algo para volar A ver si vemos algún objeto o algo Eh, eh, cuidado No sé qué es esto Más 5, más 5 coin puede ser o algo Venga Corre ahí con el speed Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí, velocidad máxima Velocidad máxima Yo una cuevito, una cuevita Perdón, ahí que me he perdido todo Vamos, vamos a la cueva ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me caigo a la, a la lava! ¡Que me caigo a la lava! ¡Ah! ¡Salta de ahí! ¡Ojo! Por arriba no vea El parkour, ¿eh? Se me da fatal el parkour un este ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que morimos, que morimos, que morimos! Pero ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. <ríe> A ver. Vamos, Harry! Aquí la mina, la, la, los minerales. Ay, ay, ay, ay. A ver es qué nos da. Cuidado. No sé ni qué me ha dado. Ay, ay, que me quemo, que me quemo. Que me quemo, que me quemo. Eh... ¿Cómo no no ardas ah. Morivo Este va a ser complicado, eh, ah. ah, ah, ah. <ríe> Me estoy quemando, vivo ¿Cómo salgo de aquí, chavales? Ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh ¡Cardemos! Cardemo Ah, <ríe> Y aquí no me dan las zapatillas estas de la lava, tío. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así lo no podemos, así lo no podemos, así lo podemos. Uff Tengo que saltar allí. Bien. Me lo he conseguido. Cachis con la lava, tío. Chunga. Ojo las talastitas. Las talamitas mitad. De una moneda. Eh, eh, eh, cuidado. Eh, eh, eh, allí había uno, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me lo he cogido. Buena suerte. ¡Oh, Dios! ¿Ven la bola de nieve? qué? mira que me iba a ya ¡Pero corre! ¡Que viene! ¡Que viene! <risa> oh, vamos más despacito aquí en la nieve, ¿eh? creo, eh. Estoy dando a correr, pero no corre. Ahora. Vamos a ver. Está dificultosa esta también, ¿eh? Parece que no, pero... Venga. La nieve. ¿Tú qué? Es? ¿Qué me da? Monedita. ¡Hola, Hola, hola. Saludos a todos. También de nos de ahí arriba. ¿Quieres correr, Hardy? <risa> Ahora no me corre. A ver si me diera velocidad aquí con esto. No, más moneda. Bueno, odio, otra pelota de nieve. Este que me da. No sé, invulnerabilidad parece. Más moneda que no interesa. No hemos cogido aquí ningún objeto ¡Y la meta! Vale 4.56 o por ahí hemos tardado, ¿eh? Bueno No sé qué os parece el juego Yo lo veo divertido, ¿vale? Todo lo que sea carrera y todo lo que sea novedad aquí en... En Minecraft, siempre bienvenido, ¿vale? vale Lo malo es que no hemos cogido nada aquí de El Ártico, no hemos cogido ningún objeto, ningún coleccionable Bueno Power ¿Qué hacemos? Vamos a subir el multiplicador, ¿no? Vale Este también puede estar bien, tío okay, No tengo muy claro lo de strength, lo de fuerza y agilidad vale creo que voy a subir de del power up otra vez vale hemos subido ya el tier 2 vale no es va, no es para más, más, más power up necesito no sé darme ya uno de máxima velocidad para ir ganando tiempo Aceleración, aceleración Puede estar bien también, tío Ven, aceleración Un puntito ahí en aceleración ¿Vale? Así que... Bueno, yo quería enseñároslo Si... si queréis que haga más carreras Me lo decís Y vamos superando aquí nuevos... Nuevos récords ¿Vale? Contra el tiempo Bueno, yo creo que está muy bien ¿Vale? Está divertido Esto con varios jugadores Pues... Más divertido todavía. Así que. Yo creo que nos vamos a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el contenido. Si así ya sabéis. A apoyar al canal. Venga, un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Sed bueno Cuidarse mucho.